Bueno, es que, es que este vídeo, o sea, yo creo que va a ser el mejor en mucho tiempo. Es que no podéis ni parpadear para verlo. Dentro vídeo, dentro vídeo, mejor. De Mr. M Bienvenidos a su canal Bienvenidos a su mundo Aquí narro Sus hazañas Mr. M ya está aquí Un canal que descubrí Soldado de guerra, bajas a montones Balazos que dan de todos los rincones Mr. M ya está aquí Un canal que descubrí Suscríbete para seguirle de cerca Ayuda a sus vídeos para que crezca Iniciando partida nueva conexión Cargamos las armas en la misión Infinite Warfare es su legado En los suministros Le ha tocado Armadora de tipo sentinel Refuerzos que se dejan la piel Fiel a sus tropas y no deja vivos A sus enemigos mata con sigilo Duelo por equipos y con en juegos online Es una amenaza que caza a todo el que está en su camino Tomar los enlaces será su destino Juegos, edición especial Y con el bazooka es monumental En Black Ops 3 machaca a los zombies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 y siempre va por encima consuma victoria y llega a la cima entra en este gran canal comparte y comenta en su material da like a sus vídeos que son bien currados si juegas con él hablas colaborado vemos de nuevo el titán, los zombies se tan mortal, cual veneno alacrán. Recuerda su nombre, Mister M es el nuevo hombre, todos temen y ceden terreno por él, soldado de honor y también cruel, usando C4 y la RK5 salen volando con mucho ahínco en GTA 5 en competición pues los infectados o vienen el top también hay armas y desaparecen en Call of Duty, este se merece buena posición y también apoyo en SVG. el SVG, en Dune es su rollo. Si quieres saber más de este youtuber, entra en su canal, en el que yo estuve, narrando sus hazañas épicas, digo que en infinito a cual pro y versigo, Llegar a ser grande por buen camino, él es Mr. M, el, el, el Divino nos Vamos, machaquemos el botón like, el seno, un que veáis Mr. M, ya está aquí, un canal que descubrir Soldado de guerra, bajas a montones, balazos que dan de todos los rincones Mr. M, ya está aquí, un canal que descubrir Suscríbete para seguirle de cerca, ayuda a sus vídeos para que crezca Support is active.